Muchas gracias. Eh, hoy traemos la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido el 1 de octubre de Cataluña. Me produce un poco de pena ver el hemiciclo, el hemiciclo así, eh, con este vacío, eh, teniendo en cuenta que ha sido uno de los hechos más graves ocurridos en, en los 40 años de democracia. Pero, en fin, es lo que tenemos. Pero eh, quiero decirles que no es una propuesta nuestra, ni es una propuesta del PDeCAT ni de compromiso Bildu, no, es una petición que ha realizado a España el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha pedido una investigación imparcial sobre la violencia policial en el 1 de octubre. Es una investigación independiente y efectiva sobre lo ocurrido el 1 de octubre y que ha pedido el Comisionado de Derechos Humanos en el Consejo Europa. Diferentes organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han manifestado que han podido comprobar sobre el terreno y de forma directa, repito, de forma directa, que miembros de la Unidad de Intervención Policial, de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían en la calle y a la puerta de centros de votación. Según los datos de la Consejería de Salud de la Generalitat, habrían sido asistidas por heridas, contusiones o afectaciones de la salud un total de 1.066 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial, entre ellos dos heridos graves, uno de ellos Rouget, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por la policía, a pesar de estar prohibidas en Cataluña. Por más que algunos se empeñen en desacreditar e intoxicar sobre lo que realmente ocurrió y todos pudimos ver, algunos de nosotros incluso en directo, la realidad es la que es. El juzgado de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1 de octubre ya ha recibido 230 denuncias por lesiones, solo por las cargas de Barcelona. Por todo ello, se propone la creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña el pasado 1 de octubre de 2017 con los siguientes objetivos. Determinar si el uso de la fuerza en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue excesiva y desproporcionada. Determinar quién dio la orden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cargar contra la población que se resistía pacíficamente. Determinar quién dio la contraorden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no siguieran cargando contra la población a primera hora de la tarde, a la vista de que todas las cadenas de televisión del mundo estaban retransmitiendo imágenes vergonzosas de represión contra electores que pretendían ejercer el derecho a voto. Determinar por qué se dio la orden de acudir a los colegios electorales cuando ya estaban ocupados y no previamente. Determinar cómo se realizó la elección de los colegios donde intervinieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por qué razones. Y, en definitiva, determinar la congruencia del operativo diseñado y ejecutado por el Ministerio del Interior a los efectos de cumplir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No se trata, por tanto, de hurtar por nuestra parte a los tribunales de sus competencias ni de cuestionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino sobre todo establecer sin ningún género de dudas si la actuación del operativo fue proporcional o no y delimitar en su caso las responsabilidades políticas de los que lo idearon y dieron las órdenes de ejecución y en qué mejor lugar que en esta Cámara Territorial. Entiendo que cualquier demócrata preocupado por los derechos humanos, estará de acuerdo en investigar lo que ocurrió el 1 de octubre. Y por eso estoy seguro de que todos ustedes van a apoyar la creación de esta comisión de investigación. Gracias. Gracias.